Los invisibilizadores, indecilizadores tapan el sol con un dedo hasta que se hace la noche. Alegando obra suya, consideran un derecho pasarse el día siguiente tirando manteca al techo. Los invisibilizadores, invisibilizadores, alzan las banderas encendiendo los motores consideran primitivo emplear sus propias manos ya que eso es de pueblos incivilizados Los invisibilizadores, los invisibilizadores piensan que la realidad son espejitos de colores ponen en una alcancía sus palabras con valores hasta que les llega el día de faenar sus relaciones Los invisibilizadores, imbecilizadores se postulan ganadores con el voto de los clones le piden peras al olmo, blasfeman su ingratitud, toman alucinatorios y se curan en salud. Los invisibilizadores, imbecilizadores, cuando enfocan su mirada el árbol les tapa el bosque, mientras buscan en su espejo a personas atractivas. Se escapan por las ramas como el turco en la los invisibilizadores, imbecilizadores, solo se conmueven ante las detonaciones, atraviesan los escombros, continúan inclementes, sin morir es la costumbre que suele tener la gente. invisibilizadores, imbecilizadores, cuídese de un entredicho con dicho tipo de bicho si te he visto no me acuerdo pero tu cara me suena de la cárcel de Acapulco o oh, de un ten punta ballena no si Milizadores y mesí